Buenos días, esta presentación de INSEE UPM, nuestras capacidades en el ámbito de la conducción autónoma y conectada y nuestra visión del papel de este tipo de movilidad para el transporte de personas y mercancías y su influencia en la infraestructura, la realizaremos entre José Eugenio Naranjo y yo mismo, Felipe Jiménez. INSEE UPM es un centro de investigación adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid con una trayectoria de más de 25 años, aunque realmente la experiencia del grupo de investigación en materia de vehículos y transportes se puede remontar a principios de los años 80. En ISIA tenemos tres grandes pilares de actuación. Por un lado, la investigación y desarrollo con la participación en proyectos regionales, nacionales e internacionales. Por otra parte, el apoyo tecnológico a empresas y administraciones públicas a través de desarrollos, ensayos y certificaciones. Y por último, formación de posgrado y especializada, dado nuestro carácter universitario. La actividad de I de, de INSIA se estructura en varias líneas de transporte que recogen la investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico, el estudio de la biomecánica del impacto sobre el cuerpo humano la seguridad y diseño de los vehículos de transporte colectivo, los estudios de transporte, los sistemas alternativos de propulsión y el impacto medioambiental de este transporte y por último los vehículos autónomos y conectados. A su vez en INSIA contamos con una serie de laboratorios, algunos de ellos están más orientados a proveer servicios a ciertas empresas como por ejemplo los laboratorios de vibraciones y resistencia mecánica, el laboratorio de ensayos ambientales e inflamabilidad o el laboratorio de calibraciones. Otros laboratorios, sin embargo, tienen un enfoque doble, tanto proveer servicios a las empresas como el dar apoyo a algunas de las líneas de investigación que antes hemos visto, como por ejemplo el laboratorio de seguridad pasiva, el laboratorio de motores y tren de potencia o el de instrumentación y electrónica. La experiencia en conducción autónoma conectada y cooperativa en INSIA. Viene de hace unos 20 años, cuando empezamos con sistemas de asistencia al conductor, principalmente orientados a la supervisión y el control de la velocidad, lo que nos llevó a aplicar otras líneas de trabajo anteriores, como por ejemplo la dinámica vehicular, y también a depurar otras líneas emergentes, como era el posicionamiento de vehículos y el desarrollo de mapas electrónicos y precisos, que posteriormente se han demostrado imprescindibles para este tipo de tareas. Posteriormente empezamos a trabajar en la monitorización del estado del conductor y la percepción del entorno, lo que llevó a las dos grandes líneas actuales como son los sistemas cooperativos y la conducción autónoma conectada y cooperativa. En relación a la conducción autónoma, los primeros desarrollos más relevantes datan de 2009, cuando automatizamos un vehículo turismo para su control remoto o para el seguimiento de una trayectoria. Dos años después abordamos el reto de automatizar un vehículo industrial, en concreto un camión rígido de Ibeco. Los siguientes prototipos automatizados fueron un Mitsubishi IMIEF, que es el que actualmente empleamos en nuestras pruebas en carretera, y un Citroën c 4 que implicó desarrollos específicos conducentes a alguna patente que ha sido aplicada con posterioridad en otros desarrollos. En 2015 abordamos un proyecto muy ambicioso para el Ministerio de Defensa de desarrollar un kit de automatización de un vehículo convencional de dotación de las Fuerzas Armadas para convertirlo en vehículo autónomo. Este vehículo, entonces, podía ser teleguiado o seguir una trayectoria definida en escenarios especialmente complicados y peligrosos para las tropas. También este vehículo era capaz de detectar obstáculos y reaccionar en consecuencia. Al margen de otros desarrollos sobre turismos, de los que se indica uno de ellos, en el 2017, en colaboración con la Universidad Carlos III y CESBIMAP del Grupo MAFRE, en los últimos años hemos procedido a la automatización de un autobús urbano de 12 metros de Ibiza para su circulación en el puerto de Málaga, así como de un camión Volvo A25 de obras públicas para automatizar algunas de las funciones de desescombro en la excavación de túneles. Como se puede observar, hemos cubierto casi toda la casística posible de vehículos, en los que hemos incluido tecnología de automatización, de percepción del entorno y de toma de decisiones. En el campo de los sistemas cooperativos y la conducción conectada, cabe destacar la participación en dos proyectos europeos muy recientes, como son Autocids y CERROADS, Spain. En ellos se han desplegado corredores cooperativos con cobertura continua en el carril Busbao de la A6 en el primero, y en un tramo significativo de la M30 en el segundo. Estos corredores se han realizado con RSUs de tecnología propia, pero siguiendo los estándares actuales, instaladas a lo largo de la infraestructura, que pueden transmitir información a las OBUS embarcadas en los vehículos. Además, esta información transmitida ha sido empleada para modificar la marcha de los vehículos autónomos, por ejemplo, controlando su velocidad o cambiando el carril de circulación en función de las condiciones que se indiquen en cada instante. De esta forma unimos la parte de conducción conectada con la conducción autónoma. Precisamente al hilo del de, eh, eh, el proyecto CITS, es donde podemos eh, definir y especificar la contribución que, desde nuestro punto de vista, tiene la infraestructura al ámbito de la condición cooperativa, conectada y autónoma. Estos servicios cooperativos y de CITS, tradicionalmente están basados en sistemas de comunicaciones, ya sea con infraestructura o bien con vehículos que tienen los vehículos alrededor. Nos entregamos a la parte de infraestructura. Los servicios con la infraestructura no es que la carretera lidiando con el vehículo, no únicamente, sino sobre todo que se procesa la información generada de los centros de gestión de tráfico a alto nivel de tal manera que puede enviar todo tipo de mensajes, todo tipo de informaciones a los vehículos de tal manera que se mejore tanto la seguridad como la eficiencia energética. De esta manera, eh, estos datos cooperativos se organizan en torno a los denominados eh, Sistemas cooperativos día 1, 2, 3 y 4, donde estos día 1, 3 y 4 significa el plazo que queda para su implantación, ¿de acuerdo? Día 1 son los servicios cooperativos que están ya operativos a día de hoy, fundamentalmente orientados a información a los conductores humanos, ¿de acuerdo? Pero su extensión en los próximos años, con los días 2, que están a punto de ser publicados, día 3 y día 4, proporcionará información tanto humana, pero sobre todo ya orientados a vehículos autónomos. De esta manera, desde el de tráfico, los servicios operativos, día 2, se mandan informaciones ya específicamente a vehículos autónomos. Informaciones como eh, velocidad recomendada de la vía, informaciones como eh, número de vehículos en una zona crítica, por ejemplo, eh, haces una rotonda o una intersección. Este ecuador se va refinando y se va subiendo su nivel de abstracción y de complejidad. En los servicios, día 3. Pasamos a que los dientes de tráfico adquieran mayor número de competencias. Yo lo cuatro mismo. Nuevas competencias como organizar cuál, si autoriza o no autoriza la circulación del vehículo de vehículos autónomos y qué nivel de automatización deberían tener. O bien, por qué carril debe circular cada vehículo autónomo para optimizar la vía. Igual la velocidad a la que debe circular y la separación entre vehículos para utilizar esa eficiencia, la ocupación de la vía. De esa manera, a nivel de enrutamiento, directamente a través de enrutamiento, pueden organizar el tráfico. Es decir, qué vehículos autónomos circulan por una carretera y qué otros vehículos circulan por otra para optimizar la ocupación de todas las vías y evitar atascos, repartir energética e incluso para mejorar la seguridad también. Precisamente, a partir del de uso y el desarrollo de estos sistemas cooperativos, se establece lo que se denomina Infrastructure Support Level for Automated Driving que define qué características, qué nivel de, de, de digitalización o qué nivel de provisión de servicios debe de tener una infraestructura para eh, permitir la conducción autónoma de vehículos. Conducción autónoma conectada y cooperativa de vehículos. De esta manera, pues, como se puede ver en, en la tabla que, que ha sido que, transparencia y ha sido sacada del de último roadmap de Tramos-Driving de, Tramos de AirTrack, eh, el objetivo es que todas las infraestructuras tengan un nivel tecnológico de provisión de servicios suficiente para que sean de nivel A ¿no? cuanto antes, o por lo menos las vías de alta capacidad de tal manera que no tratemos solo de dar un soporte básico a los vehículos, sino un soporte completo es decir, la, arquitectura, la infraestructura y los vehículos deben colaborar al mismo nivel y la, la infraestructura debe proporcionar servicios a esos vehículos autónomos de manera que eh, pueden desarrollar esa conducción autónoma con la mayor seguridad posible. Y precisamente aquí es donde recibe la importancia de la infraestructura en el ámbito de la conducción conectada, cooperativa y autónoma. Es decir, muchas veces yo he ido pues, a reuniones, a las buseras, de automóviles y se les pregunta por parte de la gente de la infraestructura ¿Qué necesitan de nosotros los vehículos autónomos para poder funcionar? Y la frase que yo he oído para mi tentación. muchas veces necesitamos que la carretera esté asaltada y las líneas bien pintadas. Bueno, es una barbaridad. Para empezar, porque un vehículo autónomo no puede realmente llegar a ser un autónomo nivel 5 sin la participación de la infraestructura. sin una colaboración estrechísima por parte de la infraestructura. A todos los niveles. Es decir, dos elementos fundamentales que debe ser la infraestructura del futuro para dar soporte a los vehículos autónomos. Número uno, centro de gestión del tráfico, incremento de la inteligencia del centro de control de tráfico, es decir, añade capacidad para poder gestionar a los vehículos autónomos que circulan en zonas determinadas, ¿de acuerdo? Nadie más que la infraestructura sabe cómo funciona a nivel global, cómo está a nivel global, en qué este se encuentra todo el tráfico, todas las situaciones y todas las emergencias. Y también aquella infraestructura que debe permitir el acceso a los vehículos autónomos, infraestructura, quien debe seleccionar el nivel de automatización de los vehículos. Es la infraestructura quien debe organizar, por a nivel, abajo bajo nivel incluso, cómo circulan los vehículos autónomos. ¿eh? Decide qué carril, decide qué instancia de seguridad, decide la velocidad que circulan los vehículos autónomos, decide por qué zonas deben dejar autónomos para una circunstancia externa, por ejemplo, una emergencia, un vehículo de emergencia, un accidente, lo que sea. sobre todo, en el periodo transitorio, donde van a coexistir vehículos autónomos con vehículos eh, conducidos manualmente. Entonces, por un lado, tenemos la arquitectura que engloba los centros de gestión de tráfico el incremento de interacciones del otro de tráfico. ¿vale? Y otro, y por otro lado, el despliegue de la carretera. El despliegue de la carretera, porque al final la relación entre vehículos y infraestructura se realiza a través de sistemas de comunicaciones inalámbricos. Las o sea, comunicaciones inalámbricas deben, eh, deben estar soportadas por un despliegue de unidades de infraestructura y de RSUs de la carretera, bien sea pues, de eh, ITS-5, bien sea de telefonía móvil. ¿Eh? y sobre todo para la pista puesta en la futura 5G, sobre todo a nivel de instalación de antenas en la vía, cerca de la vía, y a nivel de Edge Computing, es decir, la propia infraestructura local para evitar retardos en la conexión con el centro de gestión del tráfico, la propia infraestructura local es la que toma la decisión de cómo organizar determinadas situaciones. Bueno, pues a partir de ahora vamos a ver una serie de aplicaciones de casos de uso de vehículos autónomos que se separan un poquito de los clásicos vehículos autónomos pues, de carretera, donde estamos acostumbrados a lo mejor a ver en, en los vídeos. Pero que es muy interesante, pues las aplicaciones muy cercanas a la realidad, de que la mayoría está ya en despliegue, aunque sea en piloto aunque sea en condiciones muy limitadas, pero está en despliegue. Entonces la primera aplicación que vamos a ver van a ser las eh, aplicaciones de transporte público. ¿de acuerdo? Vehículos autónomos para transporte público existen desde hace muchísimo tiempo. Está hablando de la cual hace 15 años amplias las experiencias. ¿eh? De hecho, eh, a lo mejor no lo hemos pensado, pero hemos montado en algunos ya. ¿eh? Muchos autobuses autónomos están funcionando para transporte de pasajeros en determinados terminales de aeropuertos hace mucho tiempo. De hecho, experiencia de ese tipo. Eh, no con autobuses grandes, que son sustentablemente largos, sino con pequeñitos, tipo de los que aparecen en la transparencia esta, se van desarrollando muchos años y esta ya pues es un área bastante con bastante trayectoria y que se están obteniendo muy buenos resultados. El que más cerca nos pilla a nosotros, aquí al lado, en, si veis la foto, de abajo a la derecha, ese es el autobús autónomo que está circulando en la actualidad por el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, donde eh, se ha introducido, en este un vehículo autónomo de serie, fabricado por la empresa Isimail, y se ha puesto a funcionar en el campus. Claro, este tipo de, de, de autobuses, de transporte público, en el fondo tiene unas características y unas capacidades muy limitadas de interacción con el entorno. ¿Mm? Se suelen poner pues, en entornos como eh, pues, un aeropuerto, un parque temático, es decir, zonas muy controladas, y zonas donde eh, los vehículos pueden funcionar con suficiente seguridad y sin miedo a que aparezcan elementos pues, que puedan provocar un accidente. Por ejemplo, un campus universitario. Sin embargo, para que circulen estos vehículos, por ejemplo el de la autónoma, pues eh, es fundamental, eh, ha sido fundamental la modificación de la infraestructura. De esta manera se han establecido carriles dedicados para vehículos autónomos, se han establecido zonas donde eso lo puede decir no hay vehículos autónomos. Se han establecido, han establecido rutas que minimizan eh, los posibles cruces, las estaciones de peligro que puede encontrar ese vehículo. E incluso se han cambiado señalizaciones. Por ejemplo, zonas rotondas que de vehículos no se ha de hacer ninguno. Se ha modificado la la rotonda para cambiar la prioridad de paso. También a que el vehículo autónomo siempre tiene prioridad al llegar a la rotonda. Bueno. Se ha la infraestructura y el vehículo puede funcionar. En el futuro no será necesaria esa modificación, pero por lo menos a día de hoy ya existen pilotos de estos vehículos, están funcionando y los resultados son muy muy satisfactorios. Otra de las aplicaciones o casos de uso de la conducción autónoma pues, eh, es el transporte de mercancías. El transporte de mercancías eh, se lleva trabajando muchos años en ello, de hecho pues una de las aplicaciones más claras de la conducción autónoma y sobre todo es decir son entornos muy apropiados de acuerdo sobre todo con ciertos autopista, con pues un autopista de, de cientos de kilómetros que son prácticamente líneas rectas pues con situaciones de poco tráfico muy a menudo son situaciones muy apropiadas para un vehículo autónomo, o sea en es este caso de uso ideal ¿cuál es el concepto que se pretende implementar bueno se llama chauffeur driving o platoon driving de acuerdo caravanas trenes de carretera autónomos lo que se trata es eh, hacer caravanas de vehículos que mezclan vehículos conducidos manualmente con vehículos autónomos. Que, cuando digo vehículos, que decir, camiones, transporte de mercancías. De tal manera que lo habitual es que el primer vehículo esté conducido por un ser humano y luego tenga un número determinado de vehículos que circulan inmediatamente detrás de él, conectados y sensorizados con el, conductor, con el vehículo conducido por el ser humano, que realizan conducción autónoma. Que hace el seguimiento del primer vehículo totalmente en autónomo. También se ahorran eh, mano de obra, se ahorran conductores, se mejora la eficiencia de la vía, ya que se puede reducir la distancia de subir entre esos vehículos al mínimo, eh, se mejora el consumo energético, ya que va optimizado dentro del sistema de control de los vehículos. Bueno, pues tiene una serie de ventajas eh, pues, que hacen de esta aplicación una de las más prometedoras. Y que aunque se va trabajando muchos años en ella, pero bueno, probablemente sea la que, una de las que relacionadas con el transporte de mercancías, pues las que primero se pongan, se pongan en marcha en realidad. De hecho, ya hay carreteras que autoricen este tipo de, de camiones, este tipo de, de ensayos, y, y ensayos realizándose para poder sacar a la calle esta, esta tecnología. otras aplicaciones de transporte de mercancías es el plasma en delivery, es el transporte de última milla, eh, sobre todo en ciudades, ¿de acuerdo? En este caso no son grandes camiones, eh, sino pequeños eh, vehículos con capacidad de transporte de mercancías, nuevamente eléctricos, y que se dedican a hacer transporte en día de sobre todo en ciudades donde hay eh, restricciones de tráfico, contaminación o situaciones mmm, que no permiten acceder a todos los vehículos eh, a determinadas zonas de la ciudad. Pero bueno, estos vehículos, en principio, pues deberían poder resolver este problema son más eficientes son más limpios y son más seguros para realizar esa tarea que es una tarea muy básica y que bueno da solución a una gran cantidad de problemas logísticos que aparecen en la actualidad bueno de las otras aplicaciones los casos de uso que vamos a ver a continuación eh, bueno es de la característica de que se separan un poco ya de, eh, de la de vehículo como tal y tal etcétera y, y, y, y son aplicaciones más heterogéneas y que no están limitadas además a la circulación por una vía Nos encontramos eh, aplicaciones de maquinaria de obra pública automatizada con unas perspectivas enormes, dado que fun funciona con pues, el todo no estructurado y realizan tareas muy concretas y muy específicas. Eh, por ejemplo, tenemos dos casos: eh, maquinaria de obra pública que trabaja en obras públicas, eh, ¿de acuerdo? Para pues, una obra, pues. Eh, que carga y descarga el material, y mueve áridos, eh, los descarga. Aplicación ideal para un entorno en súper estructurado. Por otro lado tenemos eh, aplicaciones en minería, canteras. de tal manera que, bueno, pues las canteras eh, por sus características, por su limitación de, de vehículos circulando en esa zona, a de seres humanos en las áreas, bueno, pues permite la conducción autónoma de una forma muy, muy, muy segura y se sea restricción de estar en una vía pública. Todo eso es terreno privado. Otro caso también importante, eh, agricultura, agricultura se trabaja en vehículos autónomos, en tractores autónomos, en maquinaria agrícola autónoma desde hace más de 15 años, entonces hace 15 años trabajamos ya en desarrollo de tractores autónomos, es decir, es un, más que nada porque es un ámbito perfecto para la conducción autónoma, dado que es entorno súper estructurado, no hay vía pública, es entorno de acceso restringido, y eh, es difícil que se pueda producir una situación de emergencia o accidente. ¿Mm? Entonces, con los sensores y capacidades de actualidad, ya hay productos comerciales de conducción autónoma de maquinaria agrícola. Ya, ya se pueden comprar. Es decir, ese caso de uso, digamos, ideal. Por otro lado, tenemos otro tipo de aplicaciones, otro caso de uso también, igual que el anterior fundamentado en conducción off-road, que no funciona en vías públicas, o sí, depende del caso, que son las aplicaciones del sector militar, el sector defensa. Hay una demanda tremenda del sector defensa de tecnologías autónomas a todos los niveles, tanto aéreo, como marítimo, como terrestre, y debido a ello se está realizando una gran transferencia tecnológica desde el sector civil al sector militar, al sector defensa, para mejorar esas tecnologías y hacer nuevos desarrollos que permitan pues, la implantación de los denominados un, de unmanned de ground vehicles, es decir, vehículos autónomos de terrestres. Estos vehículos permiten la realización de todo tipo de misiones y se mueven por un entorno no estructurado y además totalmente diferente a lo que, con, con situaciones totalmente diferentes a las que se pueden encontrar cuando se circula por una carretera. Es decir, la tecnología base sirve y ya, y a partir de ahí construirlo todo casi casi de cero. Venía situaciones ni los entornos ni las capacidades son las mismas que las que se demandan de un vehículo de, de carretera normal. Se pueden clasificar en tres tipos de vehículos según sus aplicaciones y su tamaño, son vehículos ligeros, medios y lo que más se podría parecer a un vehículo de carretera caso de transporte natural, son los vehículos autónomos militares pesados, los heavy. Bueno y ya por último, precisamente eh, en relación con el sector de aplicaciones militares, eh, esto el que tenemos aquí bueno, pues es el es un proyecto que hemos eh, desarrollado en SIA, en colaboración con el Ministerio de Defensa y el Ejército de Tierra para el desarrollo de un vehículo autónomo eh, con capacidades heavy para eh, dotación de Gestión de Tierra. Entonces, eh, realmente lo que se ha desarrollado no es el vehículo como tal, como plataforma, sino un kit de automatización que puede el transporte instalado en cualquier vehículo de dotación estándar, como el que vemos aquí, que es un Muro su versión S3. Del ejército de tierra. También que el kit se lleva a cualquier sitio con todos sus eh, elementos, si está en un vehículo de notación y a partir de ese momento tengan un vehículo autónomo. No solo autónomo, a este vehículo se han dotado de dos características: la función puramente autónoma, que puede rutas sin ayuda de nadie, de, de, y por otro lado, conducción teleoperada. De tal manera que el vehículo autónomo puede realizar rutas desde el eh, eh, teleoperado, desde un centro de, de operaciones. Además, se trabaja en la actualidad pues con el Ministerio para incrementar las capacidades de este vehículo de tal manera que se integre con el centro de mando y control, que se integre con sus sensores, con sensores adicionales, por ejemplo, los sensores de guerra química, biología, bacteriológica, nuclear, o bien incluso con el propio elemento automatizado que lleva el vehículo, que también está operado desde los puestos de, de mando y control, que se haga todo ello de forma automática. Bueno, y nada más por nuestra parte, eh, muchas gracias por su atención y bueno, pues eh, dejamos aquí nuestros correos electrónicos, por si alguno tiene alguna duda, alguna cuestión, pues nos la puede plantear sin problema. Muchas gracias.